Para mí es un verdadero gusto poderme dirigir nuevamente a ustedes para mostrar este video en donde vamos a realizar algunos eh, asientos contables y que tienen relación con la parte tributaria, especialmente en la parte final. Pero bueno, hay, es, el contexto es, es amplio, pero para ello, para no hacer muy largo, eh, hemos considerado solamente eh, la parte de, del estado de pérdidas y ganancias. Y, obviamente, el impuesto, de, impuesto a la renta que tenemos que cancelar. Eh, determinando, obviamente, el 25% para, para ello. Y las retenciones como tal. Bien. Entonces, tenemos la empresa ABC, tenemos un activo. Y también quiero remarcar que tenemos en este momento un crédito tributario. Este crédito tributario es fundamental porque eso nos va a in, eh, inducir algo quiere decir que vamos a tener un valor a favor. Bueno, aquí tenemos un libro diario en donde eh, hay las diferentes transacciones. La primera eh, es el estado de situación inicial, la segunda es una compra, la tercera es una venta pero con tarifa 0%, la siguiente también tenemos una venta pero con tarifa 12%. Intencionalmente se hizo esto para sacar el factor de proporcionalidad. Bien, eh, al momento que nosotros tenemos, por decir, en este caso, el IVA ventas, eh, vamos a considerar el valor total del IVA ventas, pero eh, hay que considerar en forma parcial el IVA compras. ¿Por qué? Porque tenemos ventas tarifa 12 y 0. Eh, para ello, nosotros tenemos ya el valor eh, del factor de proporcionalidad que tenemos aquí en este momento. Lo vamos a poner con otro color. Bien, y como ustedes pueden observar, claro, va a tener una incidencia en el impuesto eh, del IVA en este caso el IVA compras bien eh, cuál es la incidencia que eh, el valor restante se va a convertir en un gasto por lo tanto ya lo tenemos registrado ahí y eso es lo que tenemos que ver también ah, en el balance eh, bueno el estado de pérdidas y ganancias de acuerdo Bien, tenemos también las retenciones y cerramos también las retenciones de IVA con el crédito tributario de retenciones. Lo hemos puesto así para eh, delimitar lo que es el crédito tributario por transacciones como también por retenciones. Bien, entonces, vamos a comenzar. Tenemos en este caso las ventas. Vamos a empezar con las ventas o más bien vamos a discriminar las cuentas, eh, lo, lo primordial. Eh, discriminar las cuentas, eh, eh, en este caso, cuáles son las de ingreso y las de gasto. Bien, entonces vamos a ir observando. Aquí tenemos una de gasto que es eh, el costo de ventas. Lo hemos simplificado. Eh, tenemos también las ventas tarifa cero. Tenemos en este caso las ventas tarifa 12. Y también tenemos otras cuentas que tenemos que considerar. En este punto vamos a poner con otro color, porque este valor nos va a influenciar en el pago final que tenemos que hacer del impuesto a la renta. Bien. En este punto vamos a colocar esto. Tenemos las ventas. Vamos a empezar con las ventas 12% y vamos a colocar también las ventas 0%. Y... Vamos a ver, tenemos eh, 12%, vamos a copiar los valores y las ventas 0%. Tenemos también las, el costo de ventas, como tal. Eh, ¿Qué tenemos acá, no? El costo de ventas. Vamos a tomar el valor de 8.500. Luego de eso, eh, al momento de hacer las, la diferencia, nos va a arrojar la utilidad bruta. Por lo tanto, tenemos estos valores. No, el resultado más bien. Entonces, arroja un valor de 4735. Bien. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Cerrar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir cerrando. Tenemos las ventas 12. Vamos a ir. Ventas 12. Cerramos. No lo vamos a dejar para después. ¿no? Inmediatamente cerramos. Para no olvidarnos. Para que el proceso sea completo. Y de ello, facilitarnos el trabajo. Eh, tenemos aquí los 8500, y por lo tanto también se cierra esta cuenta. Pero, ¿qué sucede en este momento? Como ustedes ya conocen, se crea una nueva cuenta que le vamos a llamar como utilidad bruta. Y como tiene saldo acreedor, bueno, le colocamos el valor total. Bien. Eh, en este momento vamos a hacer otra transacción, porque ya hemos terminado. Esta transacción va a ser la número 10. Luego de eso vamos a identificar o más bien ver si es que tenemos otros ingresos o gastos. Y aquí tenemos un gasto. Vamos a colorear. Sí. Eh, y lo vamos a cerrar. Pero, ¿qué cuenta vamos a interactuar? Lo primero, la utilidad bruta Ponemos el valor correspondiente. Vamos a... También a liquidar eh, el valor del gasto del IVA. Voy a hacer una pequeña corrección nada más aquí. Eh, y con esto vamos a obtener la utilidad operacional. Bien, entonces restamos. Y nos va a salir el valor de, de, de esa resta. Bien, bueno, entonces aquí vamos a poner... El gasto de IVA o vamos a registrar las cuentas correspondientes vamos a ir cerrando aunque debimos haber empezado por una utilidad bruta es verdad pero bueno como es un ejercicio pequeño quizás eh, se nos facilita ciertas cosas pero lo recomendable es ir en forma ordenada ¿Qué? registramos y ya Vamos viendo que se nos están cerrando las cuentas, o sea, empezamos a, a, a ver que ya no tenemos muchas cuentas. Hay otras cuentas que ustedes ven que pertenecen, o son activos, son pasivos, y así sucesivamente. Sin embargo, todavía no hemos terminado nuestro registro. Vamos a pasar a la siguiente, eh, sería la transacción número 11, y vamos a calcular lo que nos corresponde. En este caso sería el 15% de participación de trabajadores contra el 15% de participación de trabajadores pero por pagar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular estos valores, ¿no? Es eh, estas sumas. Lo multiplicamos por el 15% y registramos. Vamos siguiendo los mismos lineamientos o lineamiento como tal del estado de presencias. ¿Bien? Eh, como hemos creado unas nuevas cuentas y cumpliendo con la partida doble, lo que vamos a hacer es, ahora sí, a mayorizar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos, estas sumas. Por lo tanto, ya se procede. ¿Bien? Con esto, como ya tenemos las cuentas, vamos a la siguiente transacción, que sería ya restar el valor de la utilidad operacional menos el 15% de participación de trabajadores. Bien, entonces esto significaría la utilidad operacional y ¿sí? el valor como tal que tenemos de la utilidad operacional contra lo que nosotros tenemos como 15% de participación de trabajadores, el valor pertinente. Y esto va a arrojar la utilidad antes del impuesto a la renta. Bien. Es sumamente sencillo. Ahora sí vamos a ir de forma ordenada, Entonces vamos a ir registrando los valores y vamos cerrando cuentas. Algunas otras van a quedar abiertas, ¿no? Bien. Seguimos con el proceso y también, como se ha creado una nueva cuenta, esta también tiene que ser registrada. Bien, el mismo procedimiento que utilizamos para calcular el 15%, en la siguiente transacción tenemos que hacer para el 25% de impuesto a la renta. Entonces, procedemos, el 25% de impuesto a la renta, tanto como gasto, en este caso, y como pasivo. Entonces, obtenemos los valores, obtenemos por el 25%, igualmente, copiamos, eh, copiando el, eh, la partida doble. Entonces, creamos. Tenemos el 25% de impuesto a la renta, registramos el valor que nos salió, también tenemos el 25% de costando la renta, pero por pagar, que sería un pasivo? Que lo vamos a, pa a pagar justamente en las fechas que nos corresponden, ¿no? Que sería el próximo año. Bien, aquí hemos terminado esta parte. Aquí podríamos hacer una, algo adicional, aunque podríamos hacerlo en este momento o al final. Quizás eh, valdría la pena hacerlo ahora para que se pueda ver la incidencia que puede tener eh, lo que habíamos conversado sobre las retenciones que se habían aplicado, que le habíamos so ensombrecido con otro color, que tenemos aquí un valor de 231.63, porque quiera que no, ya hemos pagado por anticipado. Entonces, eso significa que el impuesto a pagar va a verse afectado por este valor. Entonces, lo que podemos hacer es nuevamente traer a consideración el 25%, pero del impuesto a la renta por pagar contra y el valor que nosotros tenemos aquí que le habíamos puesto con azul. Entonces, vamos a ir cerrando. Como ustedes pueden observar. Uh, vamos a colocar el valor más bien de exacto, 231,63, y lo vamos a cruzar con eh, impuesto a la renta por pagar. Eso significa que al momento que eh, registramos este valor, 231,63, esta cuenta automáticamente se cerraría. Sin embargo, aún nos tocaría eh, registrar. Eh, estos mismos 231 eh, dólares con 63 en el impuesto a la renta por pagar. Pero miren el efecto que va a darse. Aquí les eh, sacamos el saldo. Quiere decir que el valor que nosotros tendríamos que pagar ya no sería $921.18, sino $689.56 con por el pago que hemos hecho por digamos, por las retenciones más bien, eh, que se nos han eh, realizado, ¿no? Vamos ahora sí eh, con la nueva transacción, porque ya tenemos que terminar. ¿Qué nos faltaría? Obviamente sacar la utilidad eh, neta, ¿no? Eh, y para ello nosotros hemos, tenemos que interactuar con la utilidad antes del impuesto, a la renta y eh, colocar también, eh, en este caso, el 25% que lo tenemos también ya registrado. Y por lo tanto, al final nos va a quedar la utilidad neta. Sería la diferencia de estos dos valores Al momento que nosotros registramos, eso significa que vamos a ir a, a la utilidad eh, del impuesto a la renta, la utilidad antes del impuesto a la renta, lo registramos y por lo tanto la cuenta se cerraría. Eh, esta otra, igualmente el 25%, lo cerramos y por tanto creamos una nueva T o una nueva mayorización. Que serían los $2,763. Bien. En este caso, ya la jornalización o el libro eh, diario ya se terminaría y tendríamos ya las cuentas eh, del libro mayor prácticamente con los valores finales. Sin embargo, tendríamos que hacer también nuestro estado de pérdidas y ganancias, tomando en consideración los valores que hemos obtenido. Durante el ejercicio, como tal, entonces vamos a colocarlo. Tenemos eh, ventas 12 primero, vamos a poner también ventas eh, 0%. Eh, con eso, tenemos que restarle el valor de los 8500 de las mercaderías, y esto nos va a arrojar ineludiblemente. ¿no es cierto la utilidad entonces sumamos y restamos no bien entonces nos va a salir el valor de, que habíamos anotado anteriormente sino que ahora es una representación totalmente distinta eh, antes lo habíamos hecho en forma contable ahora lo estamos haciendo eh, como como habíamos dicho presentación final bien eh, vamos con el gasto del IVA Vamos a colocar el valor del gasto de oliva. Con esto eh, obtenemos la utilidad. Restamos estos dos valores y tenemos el gasto. Tenemos el 15%. Aquí lo vamos a multiplicar por el 15%. Y Esto significa que vamos a restar dichos valores. Y vamos a poner también una línea. Eh, de este valor también le sacamos el 25% obtenemos el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Bien, había puesto aquí otro punto que es importante, lo que habíamos hecho contablemente, pero es bueno también tener esto en consideración, porque tenemos que hacer dentro de nuestra declaración este, este registro. Entonces tenemos el 25%, eh, vamos a colocarlo 200, 921, y la retención que nos tenemos a favor o que nos habían realizado. Por lo tanto, al momento de restar dichos valores, lo que vamos a obtener es el valor que eh, vamos a tener que pagar. ¿De acuerdo? Aquí está el valor de 689.56. Bien. Lo único que nos faltaría eh, sería de... Poner los valores en nuestro estado de situación final me he permitido ya tener listo para poder hacer un video bastante, bastante corto y acogiendo prácticamente todos los, lo que realmente necesitamos, todos los valores necesarios en forma un poquito más rápida. Entonces hemos ya registrado bancos, vamos a poner documentos, ¿sí?, Vamos a registrar también el crédito tributario, que se por transacciones y también tenemos el crédito tributario por retenciones. Vamos a ver dónde está, dónde tenemos, por retenciones acá. listo. Listo, entonces tenemos este valor. Bien, vamos a poner la hipoteca eh, como tal, vamos a ver dónde está la hipoteca, aquí tenemos el valor, Obviamente, como quedó un 15% por pagar, que tenemos que pagar el próximo año, ya está en este caso para personas jurídicas en abril. El 15% vamos a colocarlo, aunque lo podemos eh, poner desde aquí, no habría problema, porque es el mismo valor que hemos obtenido, igual que el 25%. El capital, vamos a registrarlo igualmente. Sería el valor de 50, 200 dólares. Y la utilidad eh, neta. Eh, bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña variación. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo el valor del 25%, pero tomáramos, tomemos en cuenta que ya hemos registrado. Por lo tanto, eh, tendríamos que colocar más bien el valor que nos restaría por pagar porque ya hemos hecho la transacción anteriormente. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro, eh, eh, nuestro registro contable y ustedes pueden observar que al final los dos valores, tanto del total del activo como el total del pasivo y patrimonio, son exactamente iguales. Espero haber sido lo más claro al respecto y si es que hay alguna duda, por favor poner en los comentarios. Muchísimas gracias. Estamos a tu servicio.